Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes en alambrismo. Espero les guste. Acá tengo mi base y voy a tomar alambre calibre 24. Tomo, lo paso acá, voy a tomar un metro de alambre calibre 24 y me ayudo con la pinza plana. Aquí le voy a dar unas vueltitas. Corto acá, voy a cortar acá esta puntita y miren, lo llevo acá arriba y aplano con mi pinza. Voy a tomar mis perlas y voy a pasar una por una, miren. Paso así, tomo otra perla. otra perla y vuelvo y paso y esto lo voy a hacer hasta llenar todo toda esta parte esta parte y esta parte metemos una por una Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Y aquí ya llegó al final y voy a darle tres vueltas. Y corto el exceso de alambre. Como piensa, corto. Y aplano. hacia esta parte ahora voy a tomar lo que me sobró de alambre y miren voy a pasar acá y voy a hacer esto con esta puntita voy a tomar el marco entonces abrazo el marco con esta la paso acá lo voy torchando. me ayudo con la pinza Ahora voy a cortar el exceso, esta puntita. Corto acá a plano y lo uno acá carrita. Y voy a pasar perlas. Entonces deslizo, paso acá, miren, miren, miren. Y nuevamente voy a pasar acá el alambre una y ajustamos no Le hacemos, vamos ajustando dos tres recuerden que estas perlas no se pelan resisten el agua resisten las lociones y listo vamos acá yo lo voy a unir y voy a cortar el exceso. Cortamos el exceso del alambre, Nos ayudamos de la pinza plana. Y ahora voy a tomar alambre calibre 22. Miren lo que voy a hacer. Ya tengo esta parte del arete. Tomo. Voy a tomar, miren lo que hago. Tomo la puntita, voy a hacer como especie de un caracolito, aquí a plano. Y miren, una vueltita. Una vueltita y voy a pasar mi perla número 10. Y aplanamos acá, miren. Yo aquí aplano. Tomo mi pinza de punta redonda. Y miren lo que hago. Bajo. Tomo aquí. Y una vueltita, dos vueltitas y corto me ayudó con la pinza plana y voy a tomar una argollita voy a tomar una argolla Y vamos a abrirla, pasamos la perla y vamos a ubicarnos acá, mira, y pasamos acá, paso acá y vamos a cerrar, y así nos quedan nuestros aretes